Hola mis hermanos de cristianos en la gloria de la fe que conquista eh, en estas semanas en este jueves el Señor trae una palabra maravillosa a la más profundo de, de tu corazón de nuestro corazón también y mira que esta semana el Señor nos trae un título que está titulado Perdona la redundancia Bluetooth o manos libres esta semana el Señor nos trae esta esta emisión una vez más Perdona la redundancia Bluetooth porque estaba mirando un post en Facebook eh, como siempre, yo digo, estoy, estoy haciendo algo y ¡pum!, salen esas palabras. Yo digo, Señor, ¿qué vamos a hablar a tu pueblo? Y el Señor trae esas palabras para compartirlas con cada uno, cada uno de vosotros. Y mira que estaba leyendo este post y habla de Bluetooth, de la palabra Bluetooth o manos libres en español. Y la palabra de Bluetooth viene, y esto, eh, dándole crédito a, al que escribió esto, Alex Márquez, Marque, Alex eh, ¿por qué Bluetooth? Y, y estaba leyendo y decía... Harold Bluetooth fue el rey vikingo de Dinamarca entre 1958 y 1970. El rey uh, Harold uh, fue famoso por unir partes de Dinamarca y Noruega en una sola nación y convertirse a los daneses al cristianismo. Y tú me dirás, pero ¿qué tiene que ver esto con el tema de hoy? ¿Qué tiene que ver un rey vikingo con esta comunicación inalámbrica? ¿Sabes qué es lo importante aquí? Que él era, como te lo dije, un, eh, un unificador. Eso, eso es lo que tienes que rescatar hoy. Y es lo que vamos a hablar, lo que Cristo está haciendo. Ese Bluetooth, ese es eh, manos libres. Como, como lo hizo, la, uh, lo, lo estaba leyendo, uh, traduciendo en español. Así que su nombre fue dado al enlace inalámbrico que une y conecta tantos dispositivos juntos. Escucha esto. Así que su nombre fue dado al enlace inalámbrico que une y conecta tantos dispositivos juntos. El logo de Bluetooth, escucha esto, o manos libres traducido al español, es también una combinación de la, uh, de la H y de la B, eh, en las iniciales de Harold Bluetooth escritas en las antiguas letras runas usadas por los vikingos. Esas letras es que, que esa H y esa B, como lo, lo, lo puedes estar viendo, de ahí salieron. Y entonces, y recordemos que Él fue un unificador. Y es por eso que el Señor, en esta semana, mi hermano, mi hermana de Cristianos en la Gloria, aquí en la fe que conquista, el Señor está diciendo, Bluetooth, humanos libres. Y el Señor nos lleva en esta semana, Romanos, capítulo 12, versículo del 4 en adelante, que nos habla de los deberes cristianos. Y mira que eh, comenzando a leer esta palabra en Romanos capítulo 12 del 4 en adelante nos dice. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si es de, si de profecía, uno se conforme a la medida de la fe. Una palabra que necesitamos rescatar esta semana, mis hermanos de Cristianos en la gloria, querido oyente, televidente, que lo estás viviendo, nos estás viendo por primera vez, bienvenido, comparte estas buenas nuevas de de los cielos. Y mira que al leer esta palabra, lo voy a leer otra vez, porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, o sea, ¿quién es el Bluetooth aquí? ¿Quién es? Uh, es Cristo. Entonces continúa diciendo, una vez más, porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. O sea, uno puede ser un celular, otro puede ser otra una computadora, otro puede ser un tablet. No sé lo que tú eres la función que tú tengas. Pero mira lo que el Señor nos está diciendo en el versículo 5. Así nosotros siendo muchos, o sea, diferentes funciones, diferentes no sé qué aparato tú seas, en la parte espiritual somos un cuerpo en Cristo. ¿Qué significa qué? Que Bluetooth es esa, esa fuente inalámbrica que nos conecta, ¿a quién? Para con el Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y todos tenemos miembros los unos de los otros. Y mira que el versículo 6, una palabra, esto es un tesoro, esto es una perla, tienes que atesorarla más profundo de tu corazón, iglesia. Mira lo que nos dice el número 6, esta primera parte, mira, de manera que teniendo diferentes dones, de manera que, de que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada si el de profecía use conforme a la medida de la fe que, que mira que cuando yo leía esta palabra el Señor nos daba que Cristo es el bluetooth o el sistema inalámbrico para la conexión con el Padre y de manera que teniendo diferentes dones ese de manera que teniendo diferentes dones, tú realmente te estás empa emparejando, te estás conectando con el Señor, estás buscando la configuración rápida de Bluetooth, estás buscando realmente, estás buscando esa función, estás buscando realmente ese, ese dispositivo que está te que Tu fe realmente lo estás haciendo y si lo estás haciendo, gloria a Dios. Y si no lo estás haciendo, comienza a presionar esa oración, comienza a, a, a presionar esa esa eh, ese ayuno, esa lectura, para que te puedas conectar con el Señor, porque el Señor nos está hablando, pero muchas veces nosotros no presionamos como en tu celular cuando tú conectas esos uh, audífonos inalámbricos para escuchar, ¿qué? Música, eso es lo que quiere el Señor contigo, en el nombre poderoso Jesucristo. Selecciona Bluetooth para activarlo, lo que nos dice el Señor, el Espíritu Santo, en esta semana. Si no ves Bluetooth o, o el sistema inalámbrico, manos libres en la configuración rápida, es posible que tenga que uh, agregarlo. Necesitas agregar ese Bluetooth, esa configuración, esa comunicación con el Padre en el nombre poderoso de Jesucristo. Mira lo que nos dice Filipenses 2.2. Les ruego que hagan perfecta mi alegría permaneciendo bien unidos. Tengan un mismo amor, un mismo corazón, un mismo pensamiento. Ese mismo amor permaneciendo bien unidos, es que esa configuración que tú conectas es, esos esos audífonos inalámbricos, ese aparato para que tú puedas escuchar la voz del Señor, debe estar conectado. Y, y siempre cuando tú tengas esa conexión, como dice aquí en Filipenses 2-2, tenga un mismo amor, un mismo corazón y un mismo pensamiento, que estén conectados, que haya la misma conexión, porque si no va a haber la misma conexión, va, si, si, se ha notado que a veces hay como interrupciones, como que, trata de meterse otro aparato eh, y hacer interferencia, es el enemigo que realmente quiere meterse ahí y decir, y comenzar a meterse, uh, estás escuchando una alabanza y ¡pum! A veces es interferencia. Eso es el enemigo queriendo meter, meterte cosas en tu, en tu mente para que llegue a tu corazón. Y Efesios capítulo 4, 3 al 7, mira lo que nos dice, alabado sea tu nombre, Señor, uh, solicitos,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 ¡Qué maravilloso es esto, mis hermanos! Así como este rey vikingo que fue dado este nombre de Bluetooth por las, por las iniciales de H y B. Así como este rey vikingo que fue era un, un unificador, es lo que está haciendo el Señor para con su iglesia. Unificando iglesias. Pero yo no estoy hablando de, de iglesias, templos hablando Nuestros cuerpos, unificando una novia, unificando realmente ese llamado que tú tienes. Y si realmente ese bluetooth, ese, esa, ese sistema inalámbrico, si lo estás conectando, gloria a Dios, y si no, tienes que presionarlo. Presionarlo en esa oración. Porque comienza a orar, comienza a buscarlo. Y si no, y si no lo encuentras, pide la ayuda a un, a, a un líder, a, a un a tu liderazgo. Y, el, y ellos te van a guiar en el nombre poderoso de Jesucristo. Pide al Señor que te envíe a alguien y el Señor te va a enviar cómo instruirte, cómo orar si no sabes cómo orar en el nombre poderoso de Jesucristo. Y es maravilloso que nos trae el Señor en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 14, que nos dice: El cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Esa conexión de, de Bluetooth o de manos libres no se compone de uno. Como lo decíamos en Romanos, porque de manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Una vez más, tú puedes ser un celular, tú puedes ser una tabla en la forma espiritual, tú puedes ser un computador. El computador te tenga más, más capacidad y, y tu capacidad se te va a demandar más que un celular, que una tabla. Entonces el Señor te está hablando en lo más profundo de tu corazón y te está diciendo, ese Bluetooth, ese Manos Libres, ¿realmente lo estás usando? o no sabes cómo configurarlo y realmente entrar en la presencia de En el nombre poderoso de Jesucristo. Y es por eso que el Señor, ya para ir terminando, una palabra maravillosa que nos trae el Señor, si en, en, en el Evangelio de Juan 3.16, si Dios amó tanto al mundo, que entregó a su Hijo un para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga, ¿qué? Vida eterna. Y esta conexión, de esas manos libres, de ese Bluetooth, una vez más, el ejemplo que te puse al comienzo de esta emisión Cuando tú conectas tus uh, audífonos, tus AirPods AirPods como tú lo llames, y comienzas a escuchar esa música que te encanta, esa alabanza de oración, es la conexión que tú vas a tener con el Señor. Vas a conectar tu corazón, vas a conectar tu vida y darle la gloria y la honra al Señor. Mis hermanos de La pequeña Conquista, Querido oyente televidente, porque también nos escuchan a través de cristianos en el grupo de radio, siempre dale la gloria y la honra al Señor. Comparte estas buenas nuevas de reino de los cielos y que tú seas el Bluetooth, que tú seas el manual libre de compartir esta palabra, dándole a otros tipos de dispositivos. Ese dispositivo puede ser tu esposa, tu esposa, tu, tu amiga, tu vecino, tu jefe, jefe, tus empleados. ¿Para qué? Para que las buenas, las buenas nuevas de reino de los cielos se conozca cada día más. Estamos en tiempos posteros pero sabemos que tenemos un Salvador, tenemos una promesa y siempre le damos la, la gloria y la honra al Señor. Recuerda que estamos en la gloria para hablar de Dios, puedes visitarnos en las diferentes redes sociales, puedes visitarnos también en cristianosenlagloria.com. escribirnos a cgpastolar arroba cristianosanlagloria .com, cristianosanlagloria arroba gmail.com y siempre dándole la gloria y la honra al Señor. No quedándonos con esos tesoros, con estas perlas maravillosas, sino compartiéndole las buenas nuevas de los cielos. Nos veremos en otra próxima semana aquí en la Fe que conquista bendiciones.